Viernes, 16 de septiembre y lo celebramos un programa especial hacia el Chile. ¡Oh! Yo que estoy en agua, estoy muy feliz. Pensé que a este no, el grito hasta el final. Oiga, ahorita primero, así, oiga. 16 de septiembre se llegó la fecha que todos los mexicanos nos sentimos orgullosos porque hoy hace 212 años. El pueblo mexicano Güey, nos pusimos de acuerdo, cabrón Te vale madre, chula, Es que por eso no tenemos que hacer no, una pauta hombre, Nos pusimos tan de acuerdo, güey, que se supone a que ver, tenías eso, que No, través, no, no, tenías que entrar con un grito ¿Dónde está no, el grito? Me dijo, grito... voy a gritar Y tú empiezas El grito va a ser hasta que le, le metamos tequila, güey Yo iba a decir Hoy hace 212 años, el pueblo mexicano y tú seguías con lo demás, güey. Ah, exactamente. Nah, lo que pasa ay, es que. No, ya, ya, olvídalo, güey. A ver, el grito. Presenta aquí todo. No, ahorita que le eche tequila, pues hay que afinar. Oye, we. el grito lo vamos a dar al rato, que probemos estas cosas. Que estos fritos traen una calavera en el empaque. Y cuando vayas al baño vas a darle unos Se chetos grito. normales, güey. ¿Tú crees? Oigan, pues no, el día de hoy como pueden ver, oye, la verdad es que también tenemos que reconocer y aplaudir a nuestros compañeros nada más que... ¿Qué producción malo. tenemos? Dijeron, si sí, estos de hoy. muchachos no parecen mexicanos hay que poner el back mexicano nos, para nos que la gente muy, no vaya a ser como muy que... Europeos. Oye, son extranjeros hablando sí. de México, no, obviamente somos mexicanos, <risa> aunque usted lo dude, pero bueno, el día de hoy estamos felices y contentos en esta tarde porque ya es viernes, señores, una fecha muy especial y pues sí, exactamente, teníamos que mostrar un poquito... De nuestro colorido que hoy celebramos juntami, justamente con todas estas celebraciones, que desde ahí mucha gente empezó a hacerlo. Sí, que tenemos eh, una pauta preparada con muchas cosas que no Que nos nos hace... respetamos, ¿verdad? Pero pues la sí, tenemos no, preparada. No, no, claro, la tenemos que respetar porque la producción se le invirtió tiempo y wey, hay que respetarlo. La hizo pauta, la ahorita me dijiste que ibas a iniciar gritando y no gritaste. Ah, bueno, bueno. Desde bueno. ahí empezamos mal. No, una pauta de, de, de, de videos y de eventos no significa que, que los vayamos a hacer en el orden que viene. Hace ah, cinco Voy a gritar y tú empiezas con este. El no, yo no dije que iba a gritar, no pones atención porque estás subiendo bueno, historias. y la... Oigan, es que el día de hoy vamos a platicar justamente, pues sí, un poquito de, de, de nuestro México, pero también hay esa parte, Rafa, como del México bizarro, bueno, no de nuestro país, sino de las cosas que de repente hacen algunos mexicanos. Sí, sobre todo en, en, esta, en estas festividades, ¿no? En estas festividades se da mucho hacer este tipo de, de errores o bloopers y que en la escuela pues... Es que la cajetean. Los, los, los... Sí, pues, pues es que somos humanos, hombre. Parecemos o un humanos. Humoso, Oiga, mamá, o, porque estoy muy pegado a ti. O sea, está todo, todo el previo te estoy diciendo, acomódate, convierte el micrófono y hasta ahorita te estás acomodando. Bueno, pues sigue sí, platicando a bueno. la gente que mamá, vamos Oye, a Oye, de... Sí, tenemos muchos videos que han ocurrido cosas chuscas al momento de, de querer expresar nuestras raíces mexicanas, ya sea cantando el himno, ya sea dando el grito de independencia. Porque ojo, hoy no se celebra la independencia de México, es el inicio de la independencia, porque ilustran los ponchos, cuando fue la independencia de México? 1810? Ya te dije ahorita que. Sí, no, no, no pero la fecha. Este eh, es el inicio. El 16 de septiembre es el grito de dolores. Exactamente. ¿Y cuándo consumó la independencia? Pues no dijimos que no hicimos también problemas. <risa> Ven cómo no... No, no respeta la pauta. 27 de septiembre de 1821, Poncho. <risa> Acá a aventar las hojas, aquí hablar. No, no, para nada. Pues es parte de la, de la historia. Por ejemplo, tú sabías, antes de entrar así en materia con todo esto, porque vamos a degustar de todo lo que hay aquí, tú sabías, por ejemplo, que la imagen, ¿cómo es Miguel Hidalgo? ¿Cómo ¿Cómo, cómo, en los libros, ¿cómo lo, cómo lo ves? Descríbelo físicamente. ¡Pato! eso no viene en la pauta. No, pero cómo es Miguel Hidalgo el cura, el que vive. No, en pues sí, pero cómo lo describo. O Será un señor así con un poquito de calvo y pelo aquí a los lados, ah, este. ¿cómo, okay, ¿de como manera? lo conocemos en los libros? Exactamente. Bueno, resulta que no hay una imagen precisa que diga cómo fue físicamente Miguel Hidalgo. O sea, que hemos no, vivido engañados no, toda la vida. Sí, es, exacto, es una pintura que se hizo de él en, eh, por medio de, mira. Ahí está. Por ejemplo, este puede ser Oye, este Miguel Ángel se me hace muy conocido, eh, la ¿Y verdad. ¡Y Imagínate este. ¡Y Igualito. Yo creo que así lo hubiera dado justamente hace muchos años. No, ese no era Miguel Hidalgo, obviamente. Bueno, a ver, sigue platicando. Sí, no era. Imagen? O sea, es, es un, es, los pintores de la época lo hicieron de esta manera, eh, como un retrato hablado. Por así Ajá. decirlo, porque no hay un retrato, porque en aquellos años solamente la gente que tenía mucho dinero o que era muy famosa, muy popular, tenía la posibilidad de posar horas y horas con un pintor para que lo estuviera retratando. Okay. Y Miguel Hidalgo, pues no era un cura que destacara en ese momento, o sea, no, era un sacerdote que estaba en, en una iglesia así, mode, iglesias modestas, y nunca tuvo la posibilidad de, de fotografiarse. Ok ¿Eh? Siempre se aprende algo Y más en esta fecha Este viernes tan importante Eso es lo estoy que está sí, Esta sí, sí. que vea No, la pantalla. Este ya había escuchado nah, esto, papá, esto se había Leí un libro ahí, de historia leí, leí. Pa Papá, yo, yo sí entraba A las clases de historia <risa> O sea, yo no me la perreaba Una como cosa tú. es entrar Y otra poner atención Y también No, no es que, que también Nos enseñan muchas mentiras ¿verdad? La historia bueno, es cierto, Pero sí, bueno, la verdad. cosa es que El día de hoy traemos Pues sí, una pauta Surtida con temas mexicanos Porque mira, también En estas eh, pues, fechas Queremos nosotros recordar Esa parte chistosa De algunos cantantes También que, de las de verdad, cómo han metido la patota, Rafa, a la hora de cantar los himnos nacionales en diferentes lugares. Sí. De todo hay, fíjate, de pero hay. yo recuerdo el peor de todos fue en un partido de las Águilas del América América, ya llovió hace rato, llovió. porque incluso el que lo cantó ni siquiera era mexicano. Eh. Exactamente. Entonces no sabía el himno y empezó a poner una cantidad de palabras <risa> que ni nadie se imaginaba que las podía decir. ¿Cómo se llaman los que compusieron el himno? Jaime Nuno y Bocanegra se retorcieron en su tumba después de escuchar <ríe> Oiga, eso. Oiga, es que la verdad, sí, de repente ayer estábamos buscando algunos videos de tantos, obviamente, que hay a través de las redes sociales, de los peores, eh, pues en este caso, intérpretes, ¿no? Por así, o las peores interpretaciones justamente de los himnos nacionales. No te quedas, cara. Algunos, la verdad, es que también, digo, obviamente sabemos que el himno nacional no se puede cambiar de ninguna manera, porque incluso también hay que recalcar, algunos no se equivocan, pero algunos de que no, que porque tardó dos segundos más en la estrofa, eso ya es error, y pues sí, a lo mejor mucha raza dice, es que es error, bueno, a lo mejor si hablamos de errores es de los menos drásticos, ¿verdad? Sí, el, el alargarle el tiempo. El alargarle el tiempo, ¿no? exactamente. Pero pues ya cambiarle la letra, eso sí, la verdad, no se puede permitir. Sobre todo porque pues es uno de los... Mira, ahí está... Mira, ahí está el, el momento. ¿T -t ¿Tiene audio para escucharlo un poquito? Claro que tiene audio. Sube, súbele, porque temblan en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. En esa patria tú tienes de oliva, de la paz de latirte oliva, en las noches te llevas de olvido, y en las noches te, te la de noche no, Dios. Mira, hasta ahí que es chileno, se salía lindo mejor y voltea a ver así como que qué pedo. Mira, mira. No, era la de no vale la chifla. Y, y es que es un buen Estados Unidos, Y en la rechifla también. En la, la patria que del cielo, un soldado en cada hijo te dio un Mira, ¿no es Roberto Carlos o quién es? ¿Se parece? No, ¿Quién es? ¿No, ¿No es cantante? No, no, no la, mira, la verdad es que al final de cuentas, quien lo hizo, lo hizo de una manera tío, pésima, como lo estábamos viendo justamente ahí en las redes sociales y aquí lo tenemos. Dice, la peor interpretación de himno nacional mexicano en toda la historia, eh, lo hizo Luis Ramírez. Justamente Luis Ramírez. lo comparten aquí en las redes sociales. Y sí, este video ha dado la vuelta bueno, al no, mundo no, y ha sido reproducido bonito. gran cantidad de veces e incluso, por ejemplo, aquí lo tenemos en, en los comentarios de YouTube, de YouTube obviamente fue un no ofensa, no. Que de repente, Rafa, aquí también, como dicen, no tiene la culpa el indio. Sí, sí, sí. Obviamente aquí los organizadores que lo pusieron ahí a cantarlo sin sabérselo y que seguramente le pasaron la letra uno o dos días antes no se la aprendió. Sí, ¿no? es que exactamente, sí, la verdad es que es uno de los peores, porque si hoy día lo buscan de los peores eh, interpretaciones del himno nacional mexicano, él ocupa siempre los primeros lugares justamente, pero no es el único. ¿Quién porque más? así como te menciono, también ha habido otros. ¿Quién más? Tenemos muchachos ahorita, si me ahí yo, yo recuerdo que, varios que se han equivocado. Es que muchos, te digo, algunos son como que muy, muy leves. Oye, Pepe hay, unos, hay uno que la verdad, por por ejemplo, Alex Lora, del trick, ese dije. Ah, no es el ah, mejor libro, ese es el mejor Él no tiene equivocación, no. por ejemplo. Hay que decirlo. Además pero que lo canta también. Feo, pues, a su estilo. Digo, lo canta a su manera, pero lo que le critica es cuando dice. A ver, que se oiga la voz de la raza. <risa> que <risa> de... la raza. <risa> Exactamente. Cuando está interpretando. Y obviamente eso le quitó como que la seriedad, ¿no? Que debe de, de llevarse a cabo sí, cuando claro. estás está interpretando. Y bueno, pero así sucedió este momento. Vamos a ver, vamos a ver parte de esta interpretación. De el acero aprestad y el brido o Está muy y su al rugir Venga, Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del ¿Qué? cañón Venga, Lora Y retiemblen sus centros la tierra Al sonoro rugir del cañón No, patria no, es, es que no se equivoca Es el grito que estás se anda, anda, Lora, que Venga, tenemos 20 que minutos Ahí sí va por el dedo elante de seguro, Dios se delante. escribió: sí. Maciosa un extraño ah, enemigo. Es que es es profana en la, con su planta tu suelo. Piensa, ¿Será? patria sí, querida, que, que el ver, cielo. Hombre, Lora. Un soldado. Ya nos vamos a. Mira, ahí va. Un soldado. Esto es eh. la, pues ¿eh? la raza. <risa> ¿Qué suena la raza? Pues es que no están soldado, cantando pues, claro. No, sí, pero, pero a final raza. de cuentas es lo que le critican un poco de igual nunca de se leer. equivocó, pero lo criticable fue de que, pues como que eh, ¿Qué suena la raza? Eso le estuvieron criticando pues es, que es, parte, de, es parte de su, es su estilo, ¿no? Sí, claro. a final de cuentas su estilo, no se estuvo equivocó en la letra. Sí, esto para la verdad, incluso en redes sociales también, ahí en el video los comentarios son buenos de que creo que mm. ha sido uno de los que más ha gustado y que incluso pues le puso como que ese, órale, eh, ¡oh, vamos Hacerle que se viva más México, ¿no? Sí, no, por ejemplo, hay otros como el de Julio Preciado, creo que fue en un partido de béisbol, ¿no? Sí, el de exactamente. Julio Preciado. Julio Preciado ya también fue hace, un, hace algún tiempo. Ya hace tiempo. ¿Verdad? Sí, sí, sí, que. Híjole, es que se, pon, se pondrán nerviosos ¿O qué es no, lo que pasa? claro, poncho? totalmente el himno sí, lo cantabas Fíjate todos los lunes en la escuela Exactamente, pero ¿hace cuánto tiempo? Obviamente, pues lo dejamos de cantar Siendo sincero, míralo en las redes sociales A ver, dime el juramento de la bandera Espérame. A ver si ya se te olvidó ¿No se te ha olvidado, No, pero eh? el himno creo que es un poco nah. más complejo A ver, cántamelo completo Mexicanos al grito No, no la tenemos verdad, todo el programa No, pero... ya sé exactamente Patria, patria, signo patria No, es la verdad Mira, obviamente cuando la gente se equivoca Siempre le ponen Lo que sí no sé es quién es Maciosare sin saber quién es más Oye, usare. siempre dicen de que qué irresponsabilidad del que no se lo aprendan, a lo mejor es cierto, porque, oye, si te estás trepando al paquete de que yo lo quiero interpretar en algún evento, creo que, sí, tienes que ser responsable. Nos tendrías que aprenderte las estrofas que vas a cantar, porque al final de cuentas no lo cantan todo, pero, pues, es una tremenda responsabilidad hacerlo y ante miles de personas cuando se lleva a cabo en diferentes eventos. Oye, masivos. ¿quién es Macio güey? Vos búscalo mientras vamos a escuchar justamente. Un extraño enemigo, pensé que me ibas a, a contestar eso. No, es que este viene con sus chistes malos que nada más él se sabe, es pero bueno. Es que ya bueno. viernes, güey, ya, ya Oye. casi ya con una pierna para pa irnos a ver. Y eso que no le ha abierto, eso que no le ha abierto, esta botellita, no, hombre, que pues, te la vas a abrir? De una, Mira, vez, ¿no? de una vez, échale. Finales, Oigan, pero vamos a ver al Coque Muñiz que también ya... No, al Coque Muñiz no, a Julio Preciado. Julio Posada. Preciado. Coque también es, se hizo famoso es que... por haberla cajeteado sí, en Sí, ¿no? también, uh, hace mucho. Pero tenemos a Julio Preciado, ¿verdad, muchachos? Julio Preciado, quien también lo hizo de esta manera. Ay. Aparte le no, no. la era versión como lenta. <risa> Pero qué es que sí, eso, versión fúnebre dice la producción, ¿no? <risa> ¿Qué? Yo no sé por qué quieren adornarse. O a lo mejor, ¿sabes qué, Ponchos? ¿Qué estoy pensando? Pues quieren. A, a, a llamar la atención y adrede lo cantan mal. No, no creo. Yo no creo que la verdad no. alguien se atreva a cantar mal el himno nacional porque sabes en el pedote Oye. que te vas a meter, sinceramente, si una falta de respeto. ¿Tú harías algo así no, de que no. llamar la atención no, al cantar el himno nacional? No. hay gente que por llamar la atención es capaz de hacer lo que sea, pero yo creo que si eres un artista consolidado y cantas mal el himno, es una manchota en tu carrera. Sí, y la verdad es, es que te, eso te puede tumbar horrible. Te puede Como tumbar, a Coque Muñiz, o sea... Tiene una carrera como, como artista muy buena. Sí. O sea, canta muy bien el pelado. Pero lo, lo, lo que pasó con el himno fue algo que se lo siguen recordando día a día. Y en cada entrevista a la que va le dicen, oye el himno, ching Bueno, ching. y ¿sabes qué? Afortunadamente aquí él ya lo pesca a broma hoy día. No es que se esté burlando. O sea, le siguen tirando carrilla. Exactamente, wey. le siguen tirando carrilla lo tomó ya de cierta manera. Pero en su momento incluso, digo, hay entrevistas donde dice, me deprimió, me dio bajón y me fue muy mal. Dice, realmente me afectó porque porque pues me equivoqué obviamente en algo de suma importancia para todos los mexicanos y aparte son eventos que como decimos pues son vistos en diferentes partes del mundo rafa sabes y qué horrible que quien te está representando quien está cantando justamente nuestro eh, himno pues salga sí. con estas este, cosas no sí. tenemos el disco Sí, también? obviamente vamos a es viejísimo vamos a escuchar cómo fue también cómo fue aquella ocasión en el 88 yo también decía <risa> <risa> no, no entiendo, ¿no? Se lo olvidó Digo, me que queda se... claro que cambió la letra Se lo olvidó, es como, como, como por ejemplo Tenía una compañera ¿eh? cuando, en TV Azteca Ajá. Cuando venían los nombres de los tenistas Que son muy raros Djokovic Y cosas así, ¿verdad? Eh, chichipas Y ya estaba al aire Y pues no sabía, ¿Verdad? Como, no, pues este, no, Estuvo así, o sea, arrastraba las claro, palabras. Claro, por como supuesto. Que, como que no se entienda si lo dije bien o lo dije mal. Así le hizo coque, se le olvidó y nomás fue... La, la, la, la, la, la, la, tierra... Y fue de los primeros, ¿eh? ahí estábamos viendo justamente, fue en el 88. Éramos unos pequeños ¿eh? no, Rafa. Yo creo que apenas nos aprendiendo nosotros cuando estábamos sí. tanjeteando. Yo también y lo cantaba por primera vez, imagínate. Sí. Exactamente. Ni pero imagino. bueno, pues así fue el Joque Muñiz que dice, Ay, es que me estoy aterrando mucho aquí con el cable, pero bueno, este, la cosa mm. es que, pues sí, han sido momentos muy penosos para eso. Y este la verdad club. es que escuchar el himno nacional, es, es, o sea, a mí sí me pone la piel chinita No, sí. ¿Y te ha tocado escucharlo fuera de México? Mmm... Sí, pero no tan representativo. Okay. O sea, eh, así en un, en un partido, previo un partido okay. de Rayados América que se jugó en Estados yeah, Unidos, yeah, por yeah. ejemplo. Pero, por ejemplo, escucharlo en un mundial, sí, sí, sí, en sí. unos Juegos Olímpicos. Te voy a contar una anécdota que me se me a pasar de la producción hasta ahorita, me estoy acordando de esto. En, en los Juegos Olímpicos, eh, de, creo que fue del 2012, Londres. No me acuerdo, pero. Eh, Romel Pacheco gana. Ajá. Ah, no fue en un, no fue en Juegos Olímpicos, fue en un Mundial de clavados. Okay. Gana Romel Pacheco y la delegación mexicana m, había perdido la representación de México. O ¿Se das cuenta que iban como independientes? Okay. Porque había tenido un problema la Federación Mexicana de Clavados. Normal. Normal. Sí, de, problema de, de gente de pantalón largo. Claro, totalmente. Que perjudicó a los deportistas. Así es. Entonces, gana eh, la medalla de oro en el Mundial de clavados Romel Pacheco. Y al subir la, las banderas, ya ves que siempre el ganador del primer lugar es el himno que se pone. Claro. Entonces, en vez de poner el himno de México, ponen el himno de la FINA, que es la Federación Internacional okay. de Cabados y, y de Natación, ¿no? Entonces, están poniendo el himno de la, de la FINA y subiendo la bandera de la FINA, de la Federación okay. Internacional de Natación. Pero Rommel Pacheco, sin música ni nada, él solo empieza a cantar el himno de México. Empieza mexicanos y él solo a cantar. La verdad es que fue un momento inolvidable por qué para los lo mexicanos. Porque se me olvidó. No, wey. Wey. Hasta ahorita me, me acordé, ya. pero es un momento. Búsquelo, búsquelo ahí en YouTube. Póngale a Rommel Pacheco cantando el himno nacional en Mundial de Clavados. Está, la verdad, porque ni siquiera trae ropa. De, de delegación mexicana. O sea, literal, eh, vaya, fue él, su esencia, su, su orgullo mexicano. Sí, el que... trae, trae un, un, eh, una camisa de Mickey Mouse o de sí, algo sí, así. O sea. ¿Que no ah, no de, Popeye, de Que no llegaron tampoco los uniformes. No, porque no iba como delegación mexicana. Okay. Entonces, no traen uniformes de la delegación. Puras penas sí, hablando de esas cosas. Pero bueno, oigan, Rafa, qué más momentos chuscos o bizarros ha habido pues, en este tipo de fechas mexicanas? Eh, porque también, por ejemplo, al momento de dar el grito de independencia, que de repente hemos tenido uno ¿Qué otro político que hay, Diosito santo. Pero bueno, no todos han sido políticos porque hay también algunos gritos bastante chuscos. Obviamente no deberían de ser, pero terminan siéndolo. A ver, un gritito. Un gritito. No, pero un grito de independencia me refiero a. Ah, le ¡Viva México! Exactamente. ¡Viva Morelos! Eso sí, menos. ¡Viva Yendo! Viva, ¡Viva Vicente Fernández! No, han dicho en algunos se, gritos. Se les va. Oye, había un político. Se emociona. No, no, no recuerdo si fue. La verdad es que no recuerdo. Si fue el de Chiapas o. De, de algún lugar de aquí de la República Mexicana, de Mexicana donde el político empezó a decir nombres de compañeros de, del partido político, eso fue hace como dos o tres años que dices, no, me va a De hecho, que... en cada grito, o sea, cada de estas fechas 16 de septiembre cuando hacen el grito pues da el grito obviamente el presidente el presidente municipal de cada Exacto. zona el gobernador y les cuentan dio tantos, viva México sí, sí, dio sí, sí, tantos, sí, sí. mencionó tantos héroes de la independencia Siempre, o sea, es parte de la nota saber cuántos viva Exactamente, México, ¿no? así es. Pero bueno, hemos tenido algunos justamente, creo que vamos con ello, ¿verdad? Con, con los videos justamente. El de Viva Cruz Azul. Ah, ¿Tampoco sí. Tampoco gritó. Vos, ¿no? Sí, pues es que siempre el fútbol es parte de, de nuestra Pero espera. idiosincrasia mexicana. Pero eso lo hizo ¿quién? Un niño en una, en una ah, asamblea. Un niño, bueno, en una asamblea. se vale, se vale. Porque vi también uno que gritó Viva América, que creo que era otro niño. <ríe> sí. Bueno, los niños se vale. Vamos a ver, a ver este, este tipo de momentos que hemos... ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva ¡Viva! ¡Viva Disfrutation! ¡Viva Disfrutation! ¡Viva! ¡Viva ¡Viva! Oye, los que sí. <risa> Hay varios de niños, eh, porque en los cuales de repente, obviamente, pues, le ponen como que ese toque de inocencia que re repetimos, caen en el ver chusco. Sí, la verdad, como obviamente es natural. Poquito, le hace poquito de que estaban en la asamblea y lo saludar. Ya, y que empiezan Ándale, los niños a estar... que fueran niños de aquí, justamente en Monterrey. Y vamos a ver porque tenemos otros. Sí, si es, no es que las asambleas, no, hombre. Mira, por ejemplo, los que tengan hijos, graben en la asamblea ahora del 16 de septiembre y después suban los videos porque algo tiene que pasar. A ver. Viva Morelos, viva su jefa. ¿Cómo que su jefa, Josefa? Ah, perdón. Viva Josefa, viva Bravo, viva Morelos, viva Aliana, viva la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. ¿Y ahora qué digo? ¿Qué dice? Suele pasado. ¡Viva México tres veces! Viva, viva México, viva Obviamente viva, viva. le decía al maestro que viva repitiera al Baby México, mío. no de Viva México, Viva México, Viva México. Le dijo, di Viva México tres veces. Y el post natural dijo: pues claro. ¡Viva México Oye, tres veces! ¡Viva, viva, viva tu jefe! Oye, si el no me equivoco, es que, ejemplo, es que no. ayer estábamos mandando, la verdad es que había Híjole. muchos divertidos. Hay otro niño que se evita un Viva México, cabrón. Ah, cabrón. Es que es. Pero ese tiene que ser así, pues es que todo el mundo lo dice. Oye, pero también Daniel Mira, le salió. Lo, lo tiene lo del tiene el corazón vamos a ponerlo. A verlo. Ese mero. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México cabrones! <risa> la cara de la maestra atrás. Claro Oye, no sé quién no, se lo dijo, no pues sé si se lo Charo como los otros. Así sería, si yo tuviera un hijo, así sería. Bueno, una hija. Por eso, no, yo hablo de hijo. No, no, no, no un hijo, un no, hijo. No, también, Rebeca que se la vienta en el kinder. No, quintero. bueno, no lo dudes que también lo puede hacer Rebeca eh, en una de esas. Yo la enseño que no haya maldiciones, pero pues es que bueno, mira, se escucha ya por todos lados. Esa que... palabra embona. Eh, eh, eh, no, es perfectamente Hoy, ahí. Hay mucha raza que, que tira mucho hate en estas fechas ah, y que, por ejemplo, a lo, lo largo siempre. del día, a lo largo del día he visto que ponen, ahora sí, muy pinches patriotas y que ahora sí, viva México, cuando se la han pasado quejando del país. A ver, una cosa es quejarse de los manejos del país y una cosa es no sentirse orgulloso Sí, de exactamente. Raíces, una cosa son los temas políticos, mexicano. totalmente de acuerdo. Porque, quiero... porque también, sí. No, tenemos que separarlos. Los Totalmente. temas políticos, allá lo personal y el orgullo Ajá, las raíces de todo lo que engloba Porque, por ejemplo, en los mundiales Yo te hablo del deporte Ya tú me, me dirás de, de los eventos, espectáculos A nivel internacional En los mundiales, en los Juegos Olímpicos las, La mayor delegación siempre. Entre las tres más grandes siempre. siempre está la mexicana Y siempre son los mexicanos los que la andamos cagando La neta, sí, la neta andamos sí. regando, andamos cajeteando porque somos ocurrentes, como el güey que se aventó, en, en, iba en el crucero y que sí, se aventó, claro. después ya Pero ¿sabes que, que al final le cuentas también. El que el, la, el metro. La que verdad, el que parado, también es, hay muchos momentos, Rafa, y no lo podemos negar, y eso creo que lo sabe medio mundo, los mexicanos también son los que ponen el ambiente Totalmente. en ese tipo de eventos digo a, a nivel internacional. Y siempre ha quedado muy notorio en el país que se lleva a cabo una, una olimpiada, un mundial, las porras. No hay quien la sí. que como los mexicanos, ¿no? y el ¿no? color, llevar sombreros, sí, el, los harapes y todo es el colorido que le mete el mexicano. Y bueno, obviamente, del lado pues, del espectáculo también, ¿no? Que ha habido muchos eh, cantantes mexicanos que obviamente lo cantan, también lo interpretan en diferentes partes del mundo, en eventos especiales. Y bien lo decíamos hace rato, claro que el orgullo se siente, le subes sí, a todo, pues, todo volumen, claro. por ejemplo, bueno, en las peleas del canelo, ¿no? Que casi siempre en Estados Unidos, en Las Vegas. si ¿Qué es, que es mañana tiene... la pelea del canelo. Ah, sí, mañana. Sí, mañana, mañana, sábado. ¿Y quién va a cantar el nacional. No sé, esa es tu tarea. Yo no, es que... cuando pelea el Canelo, a ti te toca saber quién lo canta. Bueno, sí, lo que pasa es que ya ves que casi es que siempre los tienen de sorpresas. Incluso a veces tiene también cantantes, eh, sorpresa, me refiero que interpretan temas mexicanos y ya te das cuenta al mero momento. De hecho, justamente hace unos días estaban entrevistando por parte del Gordo de la Flaca al Canelo, le preguntaron que quieran sus invitados especiales y dijo, se lo voy a dejar a sorpresa. Así que pues bueno, estaremos al pendiente el día de mañana para verlo. Pero luego, Tenemos un unos videos. Se escucha en todas partes. Vamos a ver un video de de más de los, de los gritos de Viva México, por supuesto. Tenemos más videos, ¿sí? Sí, ¿verdad, Ramón? Tenemos más videos de Viva México. Córrela, por favor, córremela. Ahí está, mira. ¡Viva! ¡Viva Juan Escudia! ¡Viva! ¡Viva, ¡Viva Vicente Fernández! ¡Viva! ¡Viva! qué? ¿Vicente Fernández? ¡Viva Agustín claro. ¡Viva! Sí, dígame Vicente no. Fernández claro por supuesto parte Charro de Huentitán, que tantas veces también dio el grito mexicano en Las Vegas que es otro de los lugares mm. donde estas fechas se presentan se cantantes como Alejandro Fernández bueno antes era Vicente Fernández el buki ha estado incluso no todos son mexicanos uno que se presenta casi siempre en estas fechas en Vegas es Enrique Iglesias y te invita a disfrutar su concierto porque siempre da el grito mexicano también y no es mexicano, sí, no es mexicano pero, pero mexicano. pues pero sí hizo en México y por México y pero no eres español es. Y sí, está no. involucrado España y México en el. En y la Enrique es de los porque, que, que la reconoce. Y que México, en la neta, o sea, lo tiene donde hoy día está a Enrique Iglesias. No, y que, eh, sobre todo que en, eh, estas fechas no solamente se celebra aquí en México, lo dices en Las, sí, Las Vegas, en Los Ángeles, que hay una comunidad de mexicanos impresionante. Los Ángeles que es la ciudad reúne. de México, Oye, segunda parte. Yo me, me, me fui de espaldas cuando supe que Los Ángeles es la segunda ciudad con más. Eh, gente hispana. Ah, bueno, sí, aparte, y aparte de mí. La Increíble verdad es que la gran de, cantidad de mexicanos, de mexicanos. es mucha. Fíjate que sabes que la vez pasaba a platicar con un amigo, no he tenido la oportunidad en Los Ángeles, pero digo, la gran cantidad que hay allá te hace sentir como si estuvieras en Ciudad de México. Sí. Aparte por el traficar también. Que yo ahora que fui, fui a Los, de los Ángeles, ah, pues de ir. Eh, iba ahí estudiando frases en inglés y todo, llegué <risas> allá, no me ni ocupé ni una, compadre. Ni una, todo lo que... Llegué yo la, la primera vez a una tienda y... Hello, eh, I have the uh, soda. Ah, pues que bueno que topaste con me, mexicanos me dice, porque con eso no, no, no. Mi inglés es bastante básico. No, y no, luego no. me dice la, la chava. Ah, claro, allá de aquel lado están los refrescos, <risa> los chescos, <risa> y si quieres otra cosa, acá está... Y yo, no, hombre, comadre, véngase para acá. ¿Qué dijiste? Feliz Ni mi semana días. intensa en Harmon Hall, ¿verdad? Sí, dije, no, hombre, gracias por no hacerme quedar en ridículo. Oigan, vamos, ahora, teníamos un video, yo me estoy saliendo de la pauta, pero ¿te acuerdas no, si el, te el, el año vale? pasado? Sí, la cosa? ¿Es platicar? La gente yo quiero esto, güey. ¿Te acuerdas el año pasado de la Embajadora de México en Londres? Ah, tú estás loco con ese video. Es ¿verdad? que me va a muchas porque lo sacaron una vez más este año. Fue cuando... el año pasado. Y Fue el año pasado. Que no es que, digo, Yo no lo veo tan mal, pues si estás hablando en inglés, pues. Nah, tienes Rafa, que hacer pero, pronunciations en in inglés. Pero obviamente, pues, digo, no lo haces como al estilo británico. Yo sé que estás allá. Pues es de allá. Pero, no, no es de allá, es de acá, pero vive allá. Por eso es de allá, o sea, ya están viviendo, allá radica. Bueno, la cosa es que el año se te cayó el, lo, ah, madre, se cayó el moño. No. Bueno, la cosa es que el año coge? pasado estuvo justamente siendo pues tendencia la pues eh, la embajadora, perdón, de allá de Reino, de Reino Unido, mexicana, cuando habló a principios del mes de septiembre, como decía, septiembre, porque allá es septiembre. Yo no, no sé lo veo mes. mal. Vamos a verla. Hello everyone. I am Josefa González Blanco, Ambassador of Mexico in the United Kingdom. Today is the 1 de of September. Y es un día importante para nuestras relaciones bilaterales. Sí, claro. ¿Así lo dices tú también? ¿Septiembre? Ah, ¿November? No. ¿December? Obviamente, February. March. Sa obviamente salieron bastantes memes referentes a ella y a pesar de que fue el año pasado, este año cuando empezó septiembre, todo el mundo empezó a decir, ¿en qué mes estamos? Septiembre en septiembre ahí están parte de los memes que estuvieron saliendo en este mes yo ojalá que no esté tan difícil la clase de inglés las profesoras Marta de Baile que es la reina de la inventaria aquí en nuestro país y también por supuesto ¿qué eh, hizo Marta de Baile? Lo que pasa es que Marta de Baile... Digo, no, Marta de Baile tiene muy buen inglés, definitivamente. Pero tiene mucha crema. Demasiada, o sea, ella tira toda la crema. No van a mentir, no, no me... No va a mentir ah. tu mamá, Josefa. Septiembre. ¿Qué onda con el British accent de Josefa González Blanco, embajadora de México en UK? Parece que va a ser audición para alguna temporada de Crown, que bueno, <risa> es la serie obviamente que habla ya de la familia real pues Es que, pues así se pronuncia. Nah. porque tú dices... Eh, my birthday is no, o sea, in junio. Digo, lo que es cierto, allá sí lo mencionan así, pero como esa extensión que le hizo ella también de septiembre, eh, tirando chopo. Eh, tira demasiado chopo a la señora, pero, pero bueno, wee, wee, wee. A final de cuentas se hizo tendencia, y estamos hablando de ella inclusive un año después. ¿Y ahora sí ya podemos degustar? O ya. O, a ver, o, o Oigan, dime. Vamos a desgustar algunos, este. pues tú, tú, a ver, explica. Mira, yo quiero que tú degustes yo esto. Yo quiero que tú chupes la paleta de la popa ah. <risa> Esta es la, la, la tradicional paleta <risa> mexicana. El sí, chavo sí, lo ha cosas que el chavo salía... Ah, ah, Kiko, la, Kiko, un, Kiko. Y Kiko y, luego, y cuando no se la daba, se la quitaba. Y la quedaba. Que es como un caramelo que venden en la basílica también. Sí, la Nada más que el caramelo, pues obviamente está así. Y esta es forma de pi, piruleta, ¿o cómo se dice? ¿De qué? Piru, piruleta, pirul. ¿Sí piruleta. es piruleta? Nada, algo así, ¿no? Piruleta. Sí, te ¿sí te encargo más mexicanidad. No, lo estás dudando tú, tú seguro dices, tutsi Tutsipap. No, güey, piruleta, como debe ser A ver, ¿este cómo se llama? Ese se llama bandera de, de coco <ríe> Ándale Mira, Es una cocada Es, es una cocada ¿Es? ¿Este lo, lo podemos abrir o nomás es de escenografía? Oye, ¿las obleas que tienen que ver con México? ¿Eh? ¿Las obleas? ¿Qué tienen que ver con México mexicano? Pues estas no será porque... porque las venden en la Basílica de Guadalupe? Sí, en Fanduco, y, en, y en el mesón, güey, también Ay, no, oye, baratas, La ¿sí? verdad es que yo soy fan de estas cosas bueno, es a ver Eso a es probar? cartón, güey nah, Eso sabe cartón ¿Y eso qué es? ¿Esto es, es coco natural? Este es, este es, claro, por supuesto ¿Tú lo piensas el coco? No, vea. Huele, huele, huele a coco natural Huele a cuando te subes a taxi, güey Así huelen los taxis Con el este que traen el aroma de coco <risa> A ver, bueno Vamos a probar el, la cocada ¿Se supone que esos tres colores Tienen algún sabor diferente O solamente es el colorante? No, es el colorante Saben igual Sabe a coco yo amo Y razón, eso no sabe a yo, nada, güey Pero me encanta <risa> no, <man. risa> Lo único malo es cuando se te pide la paladar ¿eh? Y estás así Ya te puedes quitar Oye, ¿no quieres probar los chetos? Dicen que... Es que, mira, fíjate. Es, los chetos dicen, ¡Eh, güey, esos son gringos! Sí, son gringos los chetos. El, aquí, pero el Chile. El punto es que están picosos y se supone que los mexicanos son muy buenos para el picante. ¿Qué aquí? ¿Eh? Chile, qué? No, no no, no, no escuché. Los chetos son gringos. Los chetos son gringos del Chile también. Bueno, tiene mexicanos, muchas nacionalidades. Cabrón, tiene mucha... por aquí, ah, ¿no, no, es que el Chile tiene muchas nacionalidades. Depende de donde seas. ¿No? Acomoda. El... <risa> Agarra uno, ándale. Va. Ya había chupado uno, pero lo tuve que regresar porque me dijeron... No, Chile era... o, o cheto. Pues échale. Ah. <risa> échale, échale, ándale. No, pero tú también. Yo también. Pero... <coughs> es que yo tengo todos me va. No, no, me vale. <coughs> bueno, mira. Por si me pica... Lo voy a inaugurar, ¿eh? Y por si te gusta Porque esto ya te lo acabaste Mira, no mames. Ya tienes ahí servido Ahorita mira, Me va a servir uno Y tú tomas uno del tuyo Y uno del mío Mira, vamos a Tú échale Mientras no a ver Porque yo no, quiero Pues échale, échale Tú échale Que cabo somos mexicanos Eso ¿sabas? cabrón Ahí va, mira. Acabo ya Es el desempance, Ya comimos ah, esa Oye, espérate, vato No es agua No, pobre tampoco Tú también Agárrate Agárrate tu caballito, ándale a ver, a ver. Primero lo tomamos para agarrar valor. Ándale. Ándale. Ay, Está fuerte este. Sí. Eh. Este también. Es que este, mira, ya te lo acabaste, Poncho. Salud. ¡Viva okay. sí. México, Carbones! <risa> Ey, ¿Por qué tengo un cheto y un caballito? Primero, tantito, mira, la micha, y luego Ajá. el cheto, y luego. Y luego la paleta. Al picante. Y luego el coco, y luego al baño. Ándale. <risa> Y luego de el baño, si el cheto está en picos ahí, vas a ver el verdadero grito. Oye, de... qué buen grito. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero del baño. Así me vas a allá el baño. Voy al baño <risa> y lo voy a hacer así, mira. Para que no se escuche. <risa> oye, güey, bueno, la otra, otra vez, que no se escuche, la otra vez fui a un baño, ¿de qué era? De un centro comercial, güey. Y si, si rematas y era Tamarindo. Entré al baño y se escuchaba el... <risa> yo, güey, que pues me salí, güey. Yo la no iba lavar las manos. Oye, ¿conoces no a José Luis Ramírez? Jorge Ruiz, Jorge Ruiz Ramírez. Jorge, ¿El locutor? Sí, exacto. Sí, sí. Hace como un mes fuimos a Las Vegas de trabajo, varios Ajá. compañeros, y se mete a un baño que llegamos a una tienda, uh, un supermercado. con Oye, es que me acuerdo que estás diciendo eso. Estábamos todos en el baño porque hicimos una parada en el baño. Nos estábamos alineando todos, entramos todos y todos, ya saben, nada más escuchaba el, chorri, el chorrito, y de repente dice, yo les digo una cosa, sálganse, porque la bomba de Hiroshima va a quedar. ¡No! Hombre. hombre, mató. apenas se metió al baño y qué cosa, era... Una fiesta de, y, de gases y de olores. No, de, no salimos corriendo, vato. Salimos bueno, ándale. Bueno, a ver. Primero este. da Una. No, los dos al mismo tiempo. Pues Una. No que nada. ¿No? Chupa la dice en ahí. Oye, me preocupa porque Chuy, que trajo estos chetos, la bolsa... Nada, es que no, no. no pican. O sea, sí traen el, el picante, pero no es como que tan fuerte. Digo, sí pican. Pero... Ah, me pican más los flaming hot güey. Oye, hay... Los fue mejor, ¿sí? ¿A quién le picaron esto? Sí, sí, está aquí enfrente de nosotros ¿A grabando Ay, la no, reacción. ¡Qué eres! Porque pensó que nos iban a picar. Digo, sí tienen no, picor, pero no. pero no, la verdad es que están leves. No, hombre, también leves. Es malo, échalos para la casa. Me, tráeme toda la bolsita, porque si sí me los acabo yo aquí. <risa> Oye. Ahora sí el tequila. Órale. a ver. Ahí no está grabando, Ceci, para las Salud. historias también. Eh, espérame. Ah, sí, es el tuyo. Ah. Nah. Órale. Para arriba, para abajo, para el centro. Ándale, güey. Y para adentro. Pa <risa> ¿Por qué te ríes, puño? <risa> Porque nunca había tomado a, eh, al aire, güey. <risa> nunca había tomado siempre. Tan temprano me... a las 3 de la tarde. Siempre me sordeaba, nunca había tomado al aire, güey. Una, <risa> dos, tres. Ya, varios conteos y no se toma nada. <risa> <risa> tómale, tómale. Sí. A ver. Fondo, yo, yo me lo creo. No, no, no, no. Yo me lo acabé, Ay, me dale va. fondo no, Es pues que tu no, este o sea, porrocho te respalda A ver, yo, a ver, mira, yo traigo perfil mira, de gente bien Ni, ni un trago <risa> le dices, está exactamente igual, órale Órale Ahorita me lo tomo o, Bueno, te voy a servir otra vez Te, te voy a servir de este ¿Qué <risa> prefieres? ¿De este o el que ya tienes ahí servido? De no, gente? este, pues no sé cuál va a ser a más no. años si Órale, este. a ver, tú vas a elegir <risa> uno de los dos viene, ¿verdad? Uno de los dos le tienes que dar fondo No, no, espérame, ¿para qué le echas? A este A ver, fondo la risa de perro, la risa de perro Vamos con la risa de perro eh, a si este sí viene crudo, producción, ¿eh? Sí te sirvió, ¿sí sirvió para afinar, sí, ¿no? Sirvió, sirvió. A ver, échate un grito. No, ya, ya, ya. Si no sale bien el grito, Ah, un grito otro. mexicano. Sí. Ah, ese es otro punto, ¿verdad? Porque se supone que vamos a hacer grito mexicano, el ah, cual mira, también mira, tengo se, que se, se me aflojó el gallo, Pues este gato sí lo traía en la sangre, la verdad. O sea, las borracheras ni le ayudaron a. Ese. Ya ni me pica la garganta. No, pues pues ya nada, estás acostumbrado. Mano, Cuando mano. uno esté por ocho ya no siente nada. Pues, la verdad. Oye, está bueno este. Sí. Échale, échale sin miedo. Échale. Chale, chale, chale, somos mexicanos, Ay, dijo el niño. Es del... Para que salga bien el grito. Eh, vato. Les voy una cosa. hombre siempre dijo, ¿cómo voy a tomar esto? Es muy, es muy temprano, 3 de la tarde, hoy viernes, todavía tengo que trabajar. Él No quería un caballito, ya lleva... No pasa nada, ¿Cuánto, ¿Cuántos mililitros son aquí? No sé. ¿Cuántos son ahí? ¿Saben? Es como una onza. Bueno, yo creo que sí. Venga, hasta el fondo. ¿Sí es de verdad? Por supuesto huele. Ay, cabrón. Hoy, no sé si sí es de verdad. Tú no tomas. No, yo no tomo. Por eso no le quisiste tomar. Ahí a tu es caballito. que, gente, la verdad, yo no tomo alcohol. Nunca he tomado. Uy. Ay, porque a veces, uy, ese sabe rico. No, uy. Tequila, pues es. Mira, ya eructa y ni siquiera le tomo. De hecho, fíjate, todos conocen a México por el tequila, chile. Me hizo el tequila, por el picante y por los tacos. Oye, los tacos es, somos. Ah, la no, gloria los tacos en eso, sí. Los eh. tacos sí, sí, Todos que... los extranjeros que vienen a México, lo primero. Que el fin de semana me fecha. México. Ah, ¿te acuerdas? ¿Ves pasar que te mandé unos videos? Ándale. Sí. ¿Te acuerdas? Oye, y también hay que cantar karaoke Toda la cosa, o sea, ¿cuál, cuál los ponen? Oigan, okay, se supone que vamos a degustar sí, todo, siendo el rey. Una gloria De aquí de Linares, tu paleta ver, hey, El gritito, el gritito ah, de, de, mariachi, wey, de mariachi ¿Cómo se aprende a dar un grito mexicano? Así, mira Que a mí no me sale, güey ¿Listos para poner el playback? Ahí va no agarre aire, no, no, no, Ese es /a, cortito, si quieres más largo, paga, güey, deposita, güey, pues es chido. Pero yeah, ¿sí, sí quedó bien o no? No, si, sí, sí, no, a ver, ¿sí? te puedo criticar, güey. Pues no, porque tú no, mira, así me siento. Wey. Así quise si en septiembre yo, yo, yo en corto la trenza atrás significa que mi padre. <ríe> ah, tenemos respalda. más memes justamente de esta fecha. ¿Qué más, Hay más? tenemos? sí échalo, échalos si tenemos más memes, aviéntalo. Hay uno creo que decía cuando ya está sobre, eh, Bueno, Esé ese grito, Esé ese grito. ¡Ah, enseñando ]게... la mazorca. Y eh, había un meme también de que cuando repite... mexicano, ¿eh? Ya te estás, mira... Es wey, ya se no pasó el me... chelito delgado. <risas> se canceló la fiesta y yo estaba producida ya. <risas> Oye, es que sí, todo el mundo hace sus fiestas mexicanas, hoy en la noche, pues la verdad es que... Cada quien... Oye, cada así, quien... ¿has ido a alguna fiesta mexicana? Sí, ayer, ayer me tocó ir a fiesta Fíjate mexicana. que tengo que ser sincero, y a lo mejor es una frustración. Creo que nunca mi vida he ido a una fiesta mexicana. Porque tú eres bien amargado, no, Poncho. Wey, no, me han invitado. No te gusta disfrazarte, no te gusta celebrar tu cumpleaños. Van, dice la, tus amigos dicen, si no le gusta celebrar su cumpleaños, ¿qué va a andar celebrando la, la fiesta mexicana? No, no me, sí me soldeano, Fíjate no. Fíjate que no soy bueno para celebrarme yo, pero sí si me encanta andar el pedo, la verdad. Este, en el borlotín y una fiesta, pero nunca me han invitado a una fiesta ni mexicana. Es, ni ahora este 15 16 no, tampoco. Y aparte de mí No, pues hasta el otro año ya, Siempre porque eso te trabajando. pasó, güey. Siempre estamos trabajando, y por ejemplo, ayer que justamente hubo eventos aquí en la ciudad de Monterrey, estuvimos trabajando hasta tarde, hasta... Hora, Oye, el domingo tarde. pasado fuiste al evento del arco ahí del... No. Ah, es que si no es climita, no va. No, ¿verdad? es que no sé es climita. Tiene que el climita, Obviamente, la gente. Si ah, no me pabellón. piden que se cobra un evento, pues no voy a cubrir el evento. ¿Para que eh, voy a estar.? A ver, tiempo? vamos a probar esto. Oiga, ya... estos ya me gustaron, ¿eh? No, ya, ya me di cuenta, güey. Según picaban, chingo. No. Ya, ya me está riendo el estómago, pero yo porque tengo gastritis. No, o sea. sí, y después de media botella me está imagino. Fina, a ver, poquito. Verde, blanco o rojo, ¿de cuál quieres? Verde. Échale. No, tú, güey. Ah, yo verde. Mm. A mí me encanta eso, güey. ¿Sí? sí. Pero es que tiene mucha grasita. que Es la grasa del coco. Pues yo si creo. Es, grasa, es grasa natural, güey. Según tú. Esta también es grasa natural. Eh. <risa> Esta está bien, güey. Esta <risa> está buenísimo güey. Fíjate que hay mucha gente que no le gusta el coco porque. No, a mí sí me gusta. A mí sí. me da la sensación de que. Ay, güey, ya me picó. Ahora sí. Ahora sí, ya. No, sí, pero está bueno, está bueno. <risa> no, que no. Ya me eché ah, Se checó. me hace que te estabas aguantando. Cinco. ¿No quieres probar de este? No, sí me gusta, pero no lo quiero. ¿Qué Por me ejemplo, falta? La, la Gloria. Glorias. Ya está boqueando No, no pica. Ándale, güey. No, pero no pica tan como que, digo, me puedo echar otro muy bien. ¿Quieres un vasito de leche? No, gracias, te quédatelo. Oye, los. Eh, ¿Eso qué es? Una Gloria. Eh, sí, una gloria. Muy Hay bien. unas que traen pasas, las han probado, pasas con eso, como que ya es más gourmet, ¿verdad? Ah, o sea, ya me estás ignorando a mí, ya mejor te volteas a platicar con la producción, no, es que güey. A mis ah, compañeros bien, que también son mexicanos. Míralos, traen toda la percha Yo, yo pensé que eran gringos, güey. Mira. Traen, traen facha de otra nacionalidad, güey. Traen facha de otra nacionalidad, güey. ¿Tú crees? Hondureños y salvadoreños, y la Parece <risa> en tienda como de Benetton, dices tú acá mundial. <risa> No, no, mis compañeros también. Me quedó mal la idea y sé que deben de haber venido con trenzas. ¿verdad? Pero bueno, ahí están los muchachos. Hola. Oye, las glorias para quitar el picor de los chetos. Muy bueno también. <risa> y el tamarindo. Eh, oye, estos tamarindos también buenos. Son artesanales. Ah, no ¿eh? estamos promocionando la marca, por eso no la enseñamos. Pero si nos quieren pagar, pues con mucho gusto, ¿verdad? Sí. Oye, pues también bueno. Si, si, la gente que se quiere anunciar. Oye, ya, ya quieres promocionar. Ya te echaste media botella de estos que te, no te ah, has dado cuenta. Aquí, también voltearle. tienen una etiqueta, ¿verdad? Obviamente. La Estas también, pero es la invitación, por supuesto, si quieren que te Oye, quieren, pero ya se dieron cuenta que. Los promocionales, pero pongan Para degustar, somos buenos, güey. Porque si antojamos a la raza, ¿a poco no, Con la forma en la que estamos comiendo tú la, las, las obleas, güey. Se ve que la, la, los, los que venden comida pueden venir aquí. Oye, y Yo te decía que cada que es diciembre que en la basílica se ponen los puestos, de verdad, me encanta, se los juro. Además este diciembre debemos de hacer una transmisión desde la basílica. Dale, ¿tú produces? Nos sale todo el humo, los pinches chamucos que somos. Pero tú, yo voy todos los domingos. Comemos churros, comemos obleas, comemos, ¿cómo se llama? Buñuelos. Bueno, tú champurrado que sí te gusta. Champurrado, otro pedo. Y una gran torta de tamal. Estaría bien padre, la verdad. Hacer una transmisión ahí afuera en la Basílica. La neta, ¿no? ¿Sí? Y que pasan los matachines afuera, ya digo atrás, y si pasa el viejo a la danza, pues salen corriendo. <risa> Oye, sí, a mí me gustaba que me correteara el viejo a la danza. ¿Y todavía, está, está, bien, ¿Está bien bueno? ¿Que el viejo a la danza? No. <risa> el tamarindo este está muy bueno. Ah, muy bien, ok. Está muy Oye, bueno ahorita veo este, el escudo mexicano. Me acordé otra cosa. México, la selección mexicana le sacó una camisa con el escudo de México aquí sublimado, con este. Ajá. Uh -huh. Lo vetaron, güey. Porque no puedes usar el escudo, o sea, no, tra no puedes traer el escudo en gorra. No, no es no, como, no es a como a los gringos que a la bandera no, la pueden traer no, en todos lados. De hecho, me quedó muy claro eso. Es. no, o sea, no. ¡Ay, la ¡Ya sé quién fue! Esto fue con alevosía <risa> y ventaja. Sí, sé <risa> Ceci yo vi que la descompuso y lo habían sordeado, la dejó ahí a y ver, se fue. Sí. <risa> Para allá. Estamos celebrando, si no, haciendo velorio, Oye, ¿eh? Oye, esta de, de, de la chilindrina, pues, nomás así es de escenografía, ¿eh? <risa> de la chilindrina. Esa es así, esta de está hecho. Sí, esta está este está muy chida, muy chida. Muy colorida. Que la chupes. ¿Y la paleta? También. <risa> no, no, espérate, espérate. Solo, solo. Oye, apagaron el clima, que ¿ok? ya me dio no, calor. No. Ver, eso, eso. Déjame refresco un poco. Güey. Déjame ya refresco. Te gustó, ¿verdad? Wey. ¿Cuándo he dicho que no me gusta, güey? ¿Cuándo he negado, güey? Es tequila, es que... Pues es, es que hay que apoyar, hay que apoyar a las empresas mexicanas, güey. Bueno, hay que apoyar a las empresas mexicanas. Ya se las está acabando tanto que nos dijeron que ya cortemos. porque este cabrón? <risa> <risa> no, hombre. Oye, le hubieran traído un, ¿cómo se llama ese, el de cinco pesos, la botella? Tanayan, que te van a comprar. ¿Tú no fuiste a estudiambre o okay, güey? Los estudiantes, cuando estábamos Ay, en campo, a comprar la Tanayán... ¿Un Tonayán el... para los estudiantes? Claro, porque no te alcanzaba para más, compadre. Bueno, es que tú a lo oh, mejor sí, tú wey. siempre has billetes, Pero ¿eh? es que si no alcanzabas para más, no andas pensando en una botella, andas pensando en una marucha o no, algo así, ¿no? No, pero ay, con la marucha le agarras el pedo, qué? No, pero no comes y con eso... Digo, comes y no con esto. No, hombre, mira, se ve que no, hombre, poncho te faltó mucho barrio, güey. Pues, güey. Bueno. Compras la botella de Tonayán y compras uno de esas de las aguas del Chavo del Ocho, donde decía el Chavo del Ocho sus aguas, güey. Le echabas la de Tonayán, le echabas agüita, hielos y culé y o clay, lo que Una agua loca. Agua locas, okay. con Tonayán, pues no había, no había para más. Y si sobreviven al Tonayán es porque. Pues ya, ¿verdad? Pues este sobrevivimos todo. Sido mandado, wey. No, no, no, Claro, güey. Muy bien. ¿Por qué no tomas, güey? ¿No te gusta el sabor? Nunca me ha gustado. ¿O no, te gusta pedo? no, la verdad es que. No, ¿Sabes qué? Es una pregunta como. Eh, me gustaría tener... verte borracho, güey, a ver cómo eres. Es pues, desgraciadamente no sabe poder ¿sabes qué? y te lo digo no no es algo que diga ay pues este estoy muy orgulloso a lo mejor me gustaría agarrar la jarra pero fuera de broma por ejemplo ustedes a la cerveza y a las botellas estas le sacan cierto sabor yo no o sea yo lo tomo la neta y me sabe alcohol súper fuerte todo vato a lo mejor es un defecto te ha faltado tener un buen barman a mis 37 años, güey. No wey. es que la margarita no te gusta, güey. Es que no, de verdad. Por ejemplo, me encantaría que me gustara el vino. Ya te lo he dicho, porque uh -huh. los domingos me junto con unos amigos que son vineros. No puedo, me han enseñado una gran cantidad. Que este es dulce, que este es salado, que este es este... Tal, tal. Amargo. Güey, los pruebo y el alcohol 100% lo siento en la lengua y me da mucho asco, güey. Yo no me voy a quedar con el sabor dulce, güey. No, no sé eh, tú. producción. <risa> El patrón se va a enojar porque dijo que era nada más de. De escenografía. De escenografía yo pregunté, ahí está el video, yo pregunté que si era escenografía o que si podía tomar. Oye, ¿no vas a ir a hacer una entrevista ahorita? Sí. Pues sí, por si sí te, te olvidas las cosas obvio. Pero es, entrevi... <risa> es una entrevista mexicana, entonces pues, O eh... sea, se vale llegar judo. Claro. No, de Oye. hecho la estoy curando, güey. <risa> Oigan, ya nos vamos. Felices fiestas mexicanas. Viva México. Hoy, mañana y siempre. Eh, Compartan, sigan. Ah, no, ya, no, ya. No, ya, no. Así es, güey. Ya nos vamos, gracias. Vamos a cantar el bicho de güey. Güey, ponme karaoke, No empiezo a abrazar, porque ya te empiezan a mordir. Güey, yo te quiero mucho, güey. Dame un barrón, vale para allá, abajo, Muchos gatos borrachos ya empezaron a mirar. ¡Ya nos vamos! Yo te quiero, güey. Compartan y los esperamos la próxima semana aquí. Vamos una canción, la del rey, güey. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Pero sigo cien, Así se ven cuando andan pedotes. Así se ven, es lo que aguantamos la gente que somos sobres. Es broma, es broma. ¡Ya nos vamos! ¡Felices fiestas mexicanas! ¡Viva México, Cabrones